Para ser exitoso, es necesario motivarte a pesar de estar pasando uno de esos días en los que tirarías fácilmente la toalla. La vida tiene sus momentos buenos y sus momentos malos, pero hay que seguir ahí, a pesar de las adversidades, implacable, al pie del cañón. Intentando seguir luchando por aquello que nos hace felices.